Ahora empezamos la entrevista. Eh, os digo lo mismo que digo a los seguidores de Twitter y de Periscope. Soy Luis de Prixline, empresa de orientación laboral y formación para el empleo. En esta entrevista de hoy estamos con Mercedes, que nos va a hablar del gran error que ella ha cometido buscando trabajo y que no quiere que vosotros cometáis. Ese error le ha costado mucho tiempo a Las lo largo seis. de su vida... Y por lo que ella me ha comentado mientras hemos estado preparando esta entrevista, que la hemos emitido en directo la preparación en Instagram, era que ella mentía. Mentía en cuanto al horario de su disponibilidad, mentía en cuanto a idiomas... Digo, Efectivamente, a pues... Eh, no el tenía... resumen, antes de que sigas, el resumen es que no hay que mentir salvo, como decíamos, que en una noche puedas aprender, si dices que sabes idiomas, pues los puedas aprender en una noche. Okay. Exacto, lo Pero que pasa si es que no. es bastante arriesgado y, y bueno, no, no no suele ser la solución tampoco, un aprendizaje rápido. Tu último trabajo me has dicho, les has mentido en cuanto a disponibilidad horaria, Mercedes les trabajo... dijo que ella tenía disponibilidad, me has dicho, de 12 horas, 12 horas. y era mentira. Era mentira, ¿Y yo qué sabía... Pasa? qué ha pasado? Sabía, les dice pues, que puede pues, trabajar 12 horas, la contratan y luego ¿qué ocurre? Cuando resulta que no puedes estar 12 horas. Pues que me reclamaban obviamente para las 12 horas y entonces yo tenía disponible 6 y a partir de las 6 pues cerraba. ¿Y por qué les dijiste que tenías disponible 12? Pues tenía muchísimas ganas de trabajar, estaba bastante desesperada, ¿por qué no decirlo? Y necesitaba trabajar. Y entonces ese ansia, ¿verdad? por Y encima en una profesión que me, que me, que me gusta. Lo que y entonces pasa que cuando así... cuando pasaban las seis horas y te tenías que ir, ¿qué ocurría? Pues sonaba el teléfono y me reclamaban para ir a un puesto de servicio y yo pues claro, les decía que no, o que estaba muy lejos, o inventaba cualquier excusa Audiencia, para, para, por cierto, para no ir. Perdóname un segundo que Perdón, me acabo de acordar, podéis preguntarnos lo que queráis, ¿eh? Veo que hay alguien que escribe crack. Podéis preguntarnos lo que queráis, sobre todo a Mercedes, nuestra invitada esta noche. Repito, para los que os acabáis de incorporar, ella no quiere que os pase el mismo gran error que a ella le ha ocurrido buscando trabajo y le ha llevado a perder mucho tiempo de su vida, según me ha estado comentando hay mucha disponibilidad por trabajar. Y entonces eso te lleva... Esa pues, es la justificación. Ahí está. Ella ha mentido ahí está. en muchas ocasiones, estamos hablando ha mentido en cuanto a idiomas, ha mentido en cuanto a disponibilidad, les ha dicho que puede estar trabajando 12 horas al día cuando en realidad eran solo 6. O decir que hablas un nivel de inglés medio cuando realmente eso, tienes un tipo de conversación básico y no estás preparado para desarrollar de Entregar el CB en mano o internet. Es Normalmente... El, es el, yo, por la experiencia, los dos en mano y en internet, pero en mano. Pero si puede ser, siempre ha, en mano. Mercedes me ha comentado que ha ido a una entrevista, ha dicho que sabía inglés y resulta que el entrevistador le empezaba a hacer la entrevista eso, en inglés. Eso es, sí, una metadura, una metadura de pata, porque el nivel de inglés mío es básico, me defiendo, pero obviamente... Y te empieza a hacer la entrevista en inglés. Y cuando ¿Y, me hice la entrevista qué? en inglés, la verdad es que me quedé de piedra. Me quedé de piedra, solucioné los primeros momentos, pero luego, claro... Y el entrevistador no es tonto, se da cuenta perfectamente. Pues claro. Eso, eso es algo... P que... Pérdida de tiempo. Pero, pérdida de tiempo, era un buen puesto de trabajo y entonces claro, fui a por él como nunca. Pero si como... te dicen que tienes que tener un nivel alto de inglés y no sabes inglés... Ahí está. Eso entre otras muchas cosas... Pero es cosas, que me has dicho pero... que ha sido constante a lo largo de tu vida. ¿no? bueno casi constante Hay cuenta a, cuéntale a, la audiencia en, porque a mí en, me lo ha contado mayoría, en instagram en eh, mayoría, lo tenéis en instagram 24 horas en y que luego los de instagram lo borran en otros sí que es, es verdad que no que yo pues díselo a ellos según mi preparación y he encajado perfectamente pero en la mayoría no te das cuenta cuando llegas a la entrevista que nada de lo que de lo que piensas que sabes hacer sabes eh, para ese puesto de trabajo? tenemos precisamente un vídeo de estas entrevistas que hacemos aquí en PRIXLINE los que no nos estéis siguiendo por favor suscribiros ahora mismo eh, al canal canal de Prix line en YouTube de una chica que siempre encontraba trabajo y hacía lo contrario que tú Mercedes ella lo que hacía era escribir sí. si solo podía sí. por ejemplo seis claro. horas ponía solo seis horas claro. sí y al final le quedaban las cuatro ofertas que quedaban pero encajaban con ella claro. entonces hacía la entrevista y la cogían Claro, ahí está en una por lo menos yo durante mucho tiempo sí. de mi vida realmente hice eso luego ya realmente la, la edad, pero fue por la desesperación sí, exacto, nos exacto, y ya, y ella nos cuenta que, que estaba tan desesperada que, trabajar, que tienes, tenía que trabajar que decías trabajar. que sí a todo ¿no? exacto. inclusive cosas que obviamente sabía que no iba a poder hacer eso está más claro como, el último, como el último trabajo 12 horas, trabajo. solo puede estar 6 Exacto. Y la pillan. Y el que encima de es que la encima luego te llaman por teléfono, les dicen: No, que estoy en las rozas, señorita, que vemos aquí que están, no sé, cuéntaselo, cuéntaselo sí, a la, sí, la verdad es que luego pasas, lo pasas realmente mal, ya no solo por la vergüenza, el hecho de mentir es, es, es penoso, pero se pasa mal, porque sabes que tarde o temprano te van a pillar. Y entonces no vas a conseguir trabajo así, eso está más claro que el agua. Sí. Al contrario, sí. vas, a, vas a conseguir trabajo seguro, pero sin mentiras. Conocer el puesto de trabajo, saber lo que puedes dar y sin mentir. Eso es súper importante. a lo importante. mejor si, si mientes consigues que te cojan, pero luego te van a pillar. No, no. generalmente no, no ha sido así. No, ¿no? ha sido así. O sea, se están pillado eso, tarde antes Tarde o temprano, de... exacto. ¿Por qué? Porque en la entrevista es que se, se resoluciona todo. Y ahí saben si puedes o no puedes. Independientemente de lo que hayas adornado en el currículum o lo que hayas podido mentir. Eso está más claro que la U. Mm. Hombre, es que las empresas tampoco son tontas. Efectivamente, ¿no? ahí está. Y pero para insisto, eso se hacen las entrevistas. Eso es un aprendizaje que te lleva tiempo. Es curioso, como lo malo a veces, ¿verdad? Nos cuesta. Sí, a ti te ha llevado tiempo. Hombre. A mí Ella, me ha llevado ¿no? tiempo. Ella, ¿no? Ella me ¿verdad? ha dicho pero... que, que, que si podíamos hacer esta entrevista para transmitiros eso, para que nos pasara. Pues aquí estáis con nosotros. Hombre, y con la esperanza de que, pues, pues, eh, que no se haga. O sea, no, ¿no? Siempre yo te hago un poco la, del la verdad diablo. por delante que, y... claro, pero haciendo la del diablo vamos a hacer una pequeña excepción hay un dicho que yo defiendo que es que si te dicen que si puedes hacer un trabajo, digas que sí pero el dicho no acaba ahí, dice pero y apréndelo, y apréndelo, ahí y apréndelo está. pero rápido y ahí preséntate está. ya sabiéndolo hacer ahí está. claro, no hay que, que confundirlo eso, con, con tu con, caso ¿no? Con, exacto, no, no, no tiene nada que ver y mentir, vamos, es que pero claro, insisto, cuando te das cuenta pues ya puede ser tarde o no en mi caso, pero tú has seguido, he seguido es que tú has seguido, Exacto. por lo que me ha contado Mercedes a lo largo de su vida ha seguido haciéndolo he tenido varias, en fin oportunidades muy claras las cuales he sabido aprovechar pero luego sí que es verdad que pasan ciertas trenes, oportunidades y pasa el tiempo y ya no estás tan preparada o Oh, y entonces ahí es cuando empiezas un poco a bueno, a darte cuenta, tal vez. A darme cuenta, sí, sí. Entonces, ¿qué poco recomendación le daríais, Principal. Le daríais a, a nuestros amigos de la audiencia? Principal, etcétera? es muy importante, conocerte a ti mismo. Saber qué puedes ofrecer y qué puedes dar en ese trabajo al, que, al, a, al cual estás postulando, pero con conocimiento, o sea, nada de mentir. ¿vale? Ser flexible, si te piden horario flexible, decir que lo tienes, te piden idiomas, no se puede mentir en nada, porque tarde o temprano, obviamente, te va a perjudicar a ti y, y a la búsqueda de, de trabajo. Y conocer muy bien al puesto, no sé si lo he comentado antes. Eso lo hemos comentado mucho vale. en, las, en, en otras entrevistas que hacemos Tienes aquí que saber a qué vas, a qué vas conocer. Y luego eh, el tema de autoconocimiento tuyo es muy importante. Yo soy muy, muy, muy pesada con las habilidades, aptitudes, castitudes, eh, en fin, todo, todo en conjunto, pero siempre sin mentir. Por lo que hablábamos, antes, no lo lo que hablábamos lo antes del horario, <risa> por, <risa> por lo que hablábamos antes del horario pues si te ofrecen 14 horas, son 14. Por supuesto, pues no puedes decir que, por solo supuesto que puedes hacer una pregunta sí, y sí. las que quieras, Félix. Puedes escribir la pregunta, que la leemos en alto para que toda la audiencia tenga conocimiento de ella. Claro, si tienes 12 horas, te piden 12 horas para trabajar y solo tienes 6 es que sí o sí se van a enterar no además fieles. fue un trabajo o, o una de dos o te cambias sí. a las 12 horas claro, o claro. diles que solo tienes seis, fue un trabajo que, si no... que, que me gustaba bastante y dije esta es la mía si no cojo el trabajo mmm, voy a estar dos o tres meses sin nada y me, me aventuré y ahí en el horario pues claro es que se descubrió enseguida hice mis seis horas pero luego claro, claro o sea, no, es algo, para para te necesitan 12 y ahí horas no... es que este va a nada. ahí fue ¿Eh? Pero bueno, he aprendido... Mira, la pregunta de Félix. ¿Trabajaste en el circo de Sevilla? ¿Te tra parece trajasables, la... trajasables. trajasables? ¿Qué es trajasables? Tra tragasables. Tra tra es tra tra tra habrá escrito mal, tragasables. ¿Y eh? qué es? ¿Qué, ¿Qué es tragasables? Es correcto tra tra que clava, que se tragan los sables. Ah, pues no, no creo. De no. todas formas, no has hay, hay, ahí eso. no, no. Tendría que mentir bastante para trabajar hay en no. el circo, por cierto. Y más ¿no? tragando los sables. Y más tragando sí, los ¿no sables. no te suena a esas que tragan los sables, que no les pasa nada. Es que lo de trajasables... no, es que lo ha escrito tú. Yo creo que se refiere a eso. De eso es. Pues nada, chicos, que, que desde line, mmm, Lo importante, yo... ya lo he dicho, conocer el puesto de trabajo al que postulas es súper, súper importante. Tener claro cuáles son tus aptitudes actitudes hacia ese puesto de trabajo. Saber que lo puedes desempeñar. Y no mentir o no pasarte en esa está. mentira, sobre todo. Eso es ¿no? muy porque, importante. Porque, a ver, una cosa es una así, mentira sí, así, para sí, adornar consigues. un poco el currículum, pero es que lo tuyo me cedes demasiado. ¿no? Lo mío ya es demasiado. 12 horas, eso, por eso eh, señora, estaba... la necesitamos. No, sí, sí, 12. ¿Y solo tienes 6? Eso es un Sabo error. Que, insisto, no entiendo. ¿Por qué no te adapta hasta las 12? Tampoco lo necesitarías tanto. No, en ese claro, caso. ahí está, ahí está, pero luego lo piensas, una vez que ya Y esa es la reflexión que les quieres hacer has a ellos, ¿no? Ahí metido la pata. Y luego lo piensas. O pedimos alto nivel de inglés, muy alto. Yo no yo tengo. Voy y entrevista en inglés no, bueno, en ese caso sí que es verdad que pedían inglés pero no dijeron el nivel ah, Entonces, el otro día me contaron un caso parecido no, al tuyo no, no especificaron Mira, porque obviamente a nivel alto el no otro me día un candidato me contaba que había postulado un puesto de administrativo contable, le habían advertido mucho que tenía que saber contabilidad alta era en concreto para Cruz Roja os lo digo caso real total, que llegue y lo primero que le hacen es un examen, un de, examen de, contabilidad, de contabilidad pero bueno ¿eh? claro pues no y se había perdido toda la mañana Yendo a la otra punta de Madrid Volviendo, tal Y sí, me decía lo mismo que tú sí, sí, Aunque a la vez el, que el os digo caso. esto Si algo lo podéis aprender, entonces sí, decir que sí Y aprenderlo y sí, eso no, lo, lo claro, una contale un idioma no lo aprendes lo en una había, noche, es verdad. Uf, es este, este, este, este, este, este no, obviamente, la vale, voy a dejar ahí, pero <risa> no, no, te no te lo... Lo... bueno, chicos, que no, me voy a despedir ya, salvo que quieras añadir vale. algo más. No, nada más que ah, os quiero recomendar que veáis los otros vídeos que hacemos aquí en el canal de PRIXLINE en YouTube. Eh, por ejemplo, el y dar las gracias a Campus Madrid por las transmisiones que hacemos, ¿vale? De Google, que ayer trajimos a... bueno, los podéis ver todas en el canal. A mí me da la atención que las ofertas no ponen el sueldo mínimo. No, hoy en día las ofertas la gran mayoría no ponen el sueldo, ni el mínimo ni el no máximo. Te ponen el mínimo Simplemente ni el máximo. te dicen en la entrevista hablaremos del salario. En muchas te dicen eh, o sea, que ya no te ponen, cuando pues razón no, no, no. la audiencia, entonces también, ¿no? Claro, claro, o sea, no, te dicen eso, cuando no, venga la fija. entrevista hablaremos del salario. O sea, ya no te hablan ni del sueldo. No, no, Antiguamente sí hablaban Antiguamente mucho sí, del sueldo. Pero ya ¿no? Ofrecen trabajos mínimo, con el... funciones sin sueldo, es Exacto. verdad. No Ahí está. Y dicen en la entrevista hablaremos del salario y si lo preguntas vía telefónica no te contesta te dicen no no cuando venga aquí se hablará pero ahí ahí, ahí sí que es verdad mi tío más de ocho horas al si día sí claro y y mi tío se llama El... se puede trabajar, se puede en la noche? trabajar claro poder, sí. lo que tú quieras poder. trabajar o sea, eso doce. Hay gente que trabaja 12 horas. Oye, yo hay trabajo que, unas cuantas. Hay, hay, eh. Yo trabajo hay, yo ahí, las 12, ahí, no bajo, las 12, ¿eh? Mira eh, qué hora es ahora. Y aquí, 12, estoy, aquí estoy trabajando. Yo estoy trabajando ahora, chicos. Que, que ¿Es legal trabajar 12 horas al día? Depende es una en qué puestos. De 12 depende de no lo mismo al día. un camionero, a lo mejor un conductor. Claro. Que, eh. Pues nada, chicos. Que, que nos vamos a despedir. Vale, ah, una cosa, que si conocéis a alguien que esté buscando trabajo, que creáis que les puede interesar nuestro canal de PRIXLINE. ...pues suscribirle o decírselo... ...porque le vamos a ayudar y además le vamos a motivar... ...sí, es ¿vale? interesante... ...y a todos vosotros suscribiros... ...para que os avise la campanita cada vez que emitamos en directo... Eh, ...mira... Eh, ...si tú quieres añadir algo más eso lo que, es, sí. que quieres añadir algo más no no, no yo creo que ya con, lo, con, con es, mi experiencia yo creo vale, que el mensaje sí. sobre todo es, ese, es ¿no? que, que haya quedado que no es claro, fácil no mintiendo nunca. sobre todo en temas que es que van a descubrir sí o sí vale y se conseguirá muchísimo más y os habla la explicar. voz de la experiencia que me lo ha dicho ella que tenía es, es ella la que lo ha querido transmitir porque dice que se pasa vamos que se ahora pasa. Ya no la vida. Tanto, ahora ya no tanto pero sí que es verdad que en fin cuánto pido una... de sueldo dice que cuánto pide de sueldo que le ha conseguido? O sea, ¿Cuánto pide de sueldo para qué? Depende Pues una entrevista, ah, depende del puesto Depende claro, del puesto, depende de las horas Depende de, la depende actitud, actitudes, aptitud, de, todo todo de las actitudes Sobre todo las ganas, sepa. mostrar muchas Cuando hagáis una entrevista, mostrar muchas ganas Por hacer ese trabajo Sin mentir Sin mentir, claro sí, o sea, hay que ir motivado. <risa> sin pero, mentir, por favor o sea, Hombre, si está, no tenéis ganas, pues no Entonces no vayáis Eso pero, está más caro que el agua y entonces sí, pero no es verdad... Creo que te has pasado mintiendo? Mercedes yo creo que se ha pasado... Bueno, han sido unos años que, en fin, que... De Y años, por lo que fuera, ¿no? Sí, pero no te ha funcionado. No la, no, te funcionado. no, la verdad es que no. No ha funcionado. En fin, hay que ser conscientes. Mira, aquí dice, mi hermano miente y lo cogen, pero es que mentira ya. menos o de otra forma. Mentira de otra forma y luego, chicos, A ver, es que no eh, es lo mismo decir, oye, sé, sé contabilidad mucho. Te ponen un examen de contabilidad y en la entrevista, ¿qué haces? Ojo, que yo no he mentido. Inglés no. y te yo he, la yo entrevista he mentido en inglés. y me han cogido también. ¿eh? Claro, pero es que hay mentira. Una cosa es una mentira piadosa. Yo he mentido ¿no? y, hay hay y mentira, me han cogido. cogido. Venga, confiésate que se ahora, ahora ya realmente cuando mientes es, es muy diferente. Es muy diferente. Ahí hablamos ya de edad. Ya pues, no mentiría. Ya, yo ya, iría ya, un poco no con miento. la verdad y con ganas. Eso sí, sí, sí, demostrándole al entrevistador que tienes ganas, que le vas a resolver el puesto para el que estás postulando que le vas a mantener informado como os hemos dicho en otras eh, entrevistas de PRIXLINE sí, y sí. que no se va a tener que preocupar que le vas a tener mantener informado y que le vas a gestionar ese trabajo sí. y yo creo que hay ganas y eso no? si le solucionas y, ¿Y eso si tienes es... seis horas pues dile que tienes seis sí, horas sí, eso es las 12 por o cógete y ponte las doce sí, sí. bueno chicos que el que no esté suscrito por favor ahora mismo al botón rojo y que se suscriba ¿vale? al canal de PRIXLINE en youtube Saludos también a los que nos oigáis luego en el podcast de Line, ¿vale? Pues un saludo a los de Twitter, a los de YouTube y a los de Y Periscope. a todos. Y gracias. Y nos veréis de nuevo. Un abrazo, chicos. Adiós.